Hay Escuadrón Sonic, hoy le damos un poco al Sonic Racing. ¿Listos? Pues venga, que os enseño. ¡Como fin Diesel! ¡Primer puesto! ¡Ja! No ha sido tan difícil!